Inhalar profundo y exhalar despacito. Y voy a dejar que mi mirada y que toda mi concentración se dirija ahora hacia ese punto de luz en la pantalla. Y concentrarme en sentir esa radiación de luz. Como cuando el sol recién empieza a salir bien tempranito por la mañana. Y esa luz se siente fresca y agradable. Voy a ir poco a poco, sintiendo al cuerpo, en esa misma tranquilidad. Inhalando profundo. Recargando al cuerpo de paz. Y exhalando suave y tranquilamente. Inhalando. Y poco a poco. Sintiendo al cuerpo y a todo mi ser alcanzando un estado agradable, tranquilo, de calma. Hoy, ahora, voy a dirigir el cuerpo a ese estado profundo y natural donde puede volver a estar tranquilo. Mi corazón vuelve a latir con calma. Mi cabeza poco a poco va soltando todas las tensiones, volviendo de nuevo a estar sin cargas, sin preocupaciones, absolutamente liviana, tranquila. El cuello y los hombros concentrándome profundamente a soltar toda la tensión acumulada y poco a poco retornando a esa agradable sensación de livianismo. De suavidad en un profundo estado de relajación sintiendo mis pulmones agradablemente en calma mi espalda mis hombros mis brazos todo se va haciendo liviano, tranquilo, cada vez más profundamente en un agradable estado, cada vez más relajado, sintiendo mis caderas, mis piernas, hasta alcanzar finalmente mis pies. Totalmente suelto, liviano, en un profundo estado tranquilo. El cuerpo ahora, cada vez más profundamente se vuelve tan liviano. Mis pulmones agradablemente frescos, percibiendo la suavidad del aire. Mi frente tan tranquila, libre de preocupaciones y con cada rincón en una completa relajación. Puedo fácil y naturalmente enfocar mi atención hacia el interior de mi propio ser. A ese espacio aquí en mi propia mente donde el ser que soy es capaz de disfrutar de nuevo en toda su plenitud lo que soy aquí hay de forma fácil y de forma natural, una experiencia de tranquilidad, haciendo consciente el esfuerzo del alma, donde poco a poco la mente va guiándome hacia ese agradable espacio donde el alma puede volver a estar en paz. Mi mente se vuelve mi aliada, mi amiga, mi compañera y poco a poco trae imágenes Sonidos, aromas, de recuerdos del alma en su estado de mayor paz. Voy a visualizarme a mí misma, a mí misma, en medio de un hermoso campo floreado, donde hay un aroma tan dulce y agradable, de tantas distintas flores coloridas, donde el corazón se siente liviano, hay una agradable luz tibia y este hermoso campo floreado se ve hasta lo más profundo del horizonte y hacia donde sea que mi mirada se dirige, solo hay color y las flores se mecen suaves y tranquilas con una brisa que acaricia y que envuelve. Y reparte este aroma tan agradable. Todo lo de este lugar me hace sentir bien. Me hace enfocarme en la libertad. Un paréntesis en todo lo que está sucediendo hoy una pausa de este campo de hermosas flores. Es mi propio jardín interior. Enorme, tan diverso y tan lleno de luz y color. Cada flor es parte de lo que soy y cada flor se mece al viento con sus pétalos de formas tan distintas y aromas variados juegan con mi sentido del olfato hoy el alma está en su propio jardín de especialidades y virtudes con esta luz tibia de mi propia paz sintiendo realmente mi propia identidad espiritual el alma su forma su esencia es de luz espiritual. Y no cualquier luz, una luz llena de color. Al igual que este jardín que existe en mi corazón. Las cualidades que hay en el alma, que soy yo que forman parte natural de mi propio ser. Son tan hermosas. Es la belleza espiritual del alma que soy. Y a pesar de que a veces confunda y otros traten de darme sufrimiento y critiquen lo que soy aquí, en mi jardín interior de paz. Puedo dejar que el alma naturalmente vuelva a encender su belleza interior y el brillo especial de tantos colores que hay en mí vuelvan a traer luz en medio de esa oscuridad de influencias, de tristezas, de malestar. Y aunque solo una pequeña chispa de luz brille en medio de la oscuridad, es capaz de disiparla y traer claridad, yo el alma al volver a despertar mi propia conciencia de qué soy, de quién soy y de tanta belleza que hay naturalmente en mi propio ser. vuelvo a esta imagen tan agradable, la brisa moviendo las flores como una caricia y me enfoco en una flor en particular y esa flor con su aroma dulce. Y ese color brillante, hermoso, se muestra ante mí como un espejo en el que puedo reflejar mi corazón. Es mi propia virtud de honestidad, de la verdad, donde el alma es capaz de entender, con su propia sabiduría natural. ¿Qué es lo que hace que el alma brille? ¿Y qué es lo que necesito dejar de hacer? Que está opacando mi propia luz. Que gasta mi energía vital y me hace sufrir. Esta hermosa flor frente a mí trae claridad a mi corazón. Y aunque hay mala hierba a la cual tengo que podar, al ver realmente tanta belleza que hay en mí, ya no sufro ni temo por esos pequeños defectos que fui aprendiendo y acumulando a lo largo del recorrido por mi vida hoy ahora en este despertar espiritual de mi propio jardín interior donde reconozco la luz que hay en mí, tantas cualidades puedo sentir al amo del jardín, al jardinero eterno, a Dios, tan cercano y tan amable, tan amoroso, con el cariño más preciso que existe en todo el universo. Me ayuda a reconocer dónde es que está esa mala hierba y me hace sentir que en mí, en esta luz de jardín hermoso, tengo yo la capacidad de podar esos defectos, de soltar el pasado y crear desde la semilla esas nuevas plantas que florecerán hermosas, que traen mi propia naturaleza espiritual original, lo que soy en realidad, lo que el alma es natural e inicialmente es pureza, absoluta. Es libertad, honestidad, es justicia, es lealtad y puedo sentir esa fuerza que hay en mí, que me hace sentir estable y que sé que hay cosas que no he hecho bien y que han creado partes más oscuras en este jardín. Pero hoy, ahora, de la mano con mi guía mi jardinero, sabio y amable, dejo que me lleve a ese lugar y sin temor, sin remordimientos y sin culpa. Saber que yo puedo corregir sanar y limpiar este jardín de la oscuridad y dejar que florezca desde el corazón todas esas hermosas especialidades, tanta espiritualidad, la esperanza, el equilibrio. La armonía, la luz que soy yo, es el amanecer de mi nueva actitud. La luz viene de adentro de lo que soy yo. Y se intensifica, se magnifica al entrar en contacto con ese cuidado y cariño especial de Dios, el jardinero eterno. Así que estoy lista para sanar en mi propio jardín. Apreciando y enfocándome en la fuerza que ya vive en mí, en esas flores hermosas que ya están abiertas en mi corazón, esa alegría, ese equilibrio y la pureza de lo que soy está en mí. Vive en mí y es parte de lo que soy, de lo que fui y de lo que siempre he sido, mi propia identidad eterna. Y con esta agradable sensación, poco a poco, tranquila y suavemente, Voy a regresar a sentirme Aquí donde estoy sentada, sentado Apreciando desde el corazón Mi propia belleza interior Y dejar que esa luz Que disipa toda la oscuridad Siga brillando Desde mis ojos Desde mi corazón y moviendo suavemente mis manos y mis pies, vuelvo al aquí y a la hora. Om Entonces, después de tanto jardinear, vamos a ver de este librito nos sale para inspirarnos para esta semana? Entonces, bueno, salió, no tiene título, salió así, así que vamos a leer este parte. <ríe> Dice, la sinceridad no significa simplemente hablar con franqueza, Significa conocer claramente lo que sucede en ti. Donde hay sinceridad, los sentimientos se vuelven puros y limpios. La sinceridad está allí donde no hay más pensamientos o sentimientos que los que Dios mismo tendría. Tal claridad se refleja en tus palabras que tendrán el poder de la verdad y surgirán con facilidad y sin vacilaciones. La sinceridad genuina cultivada dentro de ti es lo que llegará hasta los demás y los afectará. Si los demás te influyen fácilmente, tu capacidad de ser sincero se reduce. Los demás no podrán recibir de ti ese sentimiento de verdad. Y en tus relaciones no habrá un sentimiento de amor. Parecerán superficiales. Aunque el amor, perdón, superficial es mejor que la carencia de amor, por lo menos asegura que no te vuelvas totalmente frío. Es obvio que no es el auténtico. Entonces, parte del jardín es volverse sincero, honesto. Así que ha sido muy bonito explorar ese jardín interior con ustedes, despertar esa luz que tenemos cada uno en cada uno.